Hola, hortera. En este vídeo vamos a ver una forma de acelerar el compostaje que es, es muy singular y que utilicé mucho al principio, cuando estaba, cuando estaba empezando el huerto, que explicaba en el último vídeo, este vídeo de aquí. Es un proceso, esto que vamos a ver es a partir de un material, que es un, es un subproducto de la elaboración del queso y ya ves que el escenario es distinto del de otros vídeos porque hemos venido a una quesería de un amigo que está muy cerca de casa, Furmachas Lavalda, es una quesería artesana, por supuesto, y él es el principal suministrador, el único, de, de este suero de leche que estuve utilizando. A lo largo del vídeo, Pablo García, que es el quesero artesano, el maestro quesero, nos va a explicar el, en qué consiste el suero de leche, de dónde sale... Y a continuación yo te explicaré cómo, cómo utilizar este suero de leche en el huerto. De hecho hay dos maneras de utilizarlo. Hoy te explicaré cómo aplicarlo en el compost, pero hay otra mucho, muchísimo más interesante que te explicaré en el próximo vídeo. Pablo, soy quesero, aquí en Girona, y uh, hoy estamos... Moldeando queso de cuajada láctica, es el queso fermió, le llamamos así. Es un queso de cuajada ácida y piel enmohecida. De manera que lo que hemos hecho es: ayer fuimos a, a la granja en el momento que ordeñaban y nos trajimos hacia aquí la leche a 22 grados, que es la temperatura óptima para, para que trabajen los fermentos, las bacterias mesófilas, que son las con las que fabricamos este queso. Vinimos aquí, la pusimos en estas cubas plásticas y lo cuajamos durante 24 horas con una dosis muy baja de cuajo. En eh, 24 horas lo que conseguimos es que haya mucha actividad bacteriana, mucha fermentación. Básicamente bacterias homofermentativas que lo que hacen es transformar la, la lactosa, que es el azúcar de la leche, en ácido láctico. Que nos permite conservar, nos crea un poco de la estructura del gel que, que, que será lo que se acaba transformando en queso y como resultado tenemos también mucho, mucho suero lácteo. Cuando hacemos queso lo que queremos es separar la fase sólida de la leche de la fase líquida de la leche. En la fase líquida de la leche, después de hacer, de hacer, de hacer el queso, lo que queda son una parte de las proteínas, quedan minerales y queda lactosa dependiendo del grado de acidificación que haya estado sometido la, la cuajada. En este caso es una cuajada ácida y la acidificación ha sido intensa llegando a un pH de 4,4 grados de forma que aquí lo que tenemos es una sopa de bacterias lácticas y un pH bajo. A grandes rasgos en la fabricación de quesos hay dos grandes formas de hacer queso: uno de cuajadas ácidas, que es lo que nos ocupa hoy, y otro de cuajadas enzimáticas. En la cuajada enzimática, el gel básicamente es producto de la reacción del cuajo, que es una enzima, con las caseínas, que son uh, la mayor parte de las proteínas que lleva la leche. Eh, en nuestro caso, hoy estamos haciendo cuajada ácida. Uh, esto quiere decir que hay, sobre todo, una formación de gel debido a la acción de las bacterias ácidas y. Por lo tanto, los dos, los dos sueros que obtendremos en la fabricación de uno u otro queso son muy, muy diferentes. Tanto en acidez, en el grado de pH que, que, que ostentará el suero ah, una vez moldeamos el queso y se escurre el queso, resultando el suero. Ah, en este caso es muy ácido, con muy elevado contenido de bacterias. En el caso de la cuajada enzimática, es un proceso muy, muy rápido en el cual la leche prácticamente no sufre ningún proceso de acidificación antes del moldeo, con lo cual la, el suero resultante en un primer término es prácticamente el mismo pH que la leche original. Al cabo de unas horas, si hacemos queso de cuajada enzimática y hemos puesto fermentos, ese suero si lo mantenemos a temperatura ambiente una temperatura elevada, va a fermentar también y terminará también con pH relativamente bajos. Si hacemos un queso fresco sin fermentos, ese suero difícilmente va a fermentar, acidificar rápidamente y siempre habrá alguna contaminación y en algunos casos serán buenas, otras serán malas y no es tan claro cuál sea el resultado en términos de pH y de bacterias lácticas que se termine obteniendo en ese suero. Si os fijáis, esta es una porcara que ayer era, a esta hora era leche, venía fermentando ya desde la granja, donde le pusimos los fermentos y al llegar aquí pusimos una dosis muy baja de cuajo. Con 24 grados de acidificación, aquí estamos a 22 grados, igual que la leche venía, veis que la porcara ya se ha solidificado y ya presenta una primera, una primera parte de, de suelo en superficie, porque a medida que va cuajando se va contrayendo y va expulsando. El suelo, nosotros para hacer un queso, lo que queremos es expulsar el suelo del producto del queso para que nos permita su conservación. Ahí hemos eliminado la mayor parte de agua y la primera parte de esta sinélesis, que es el proceso de extracción del suelo dentro del queso, se llama sinélesis, es ya durante el propio cuajado donde hay una primera contracción. Y aquí podéis ver que ya disponemos de casi 2 centímetros de suelo ácido de, de, de, de la fabricación del queso de cuajado. Imagínate, hace 10 años, cuando vengo a vivir aquí, ya viste la foto de cómo era esto en, en el último vídeo, uh, se me hizo un mundo. Cuando Pablo me explicó todo esto mismo que, que explicaba ahora hace un momento, tradicionalmente en Cataluña se habían engordado cerdos uh, para, para sacrificar obviamente, el, uh, alimentándolo solo con esto, para que te hagas una idea de la cantidad de proteínas y, y de minerales que tiene. Y también, como dato anecdótico, el, en la industria, en que quesera industrial, no, no la, la artesanal, eh, este producto se utiliza para hacer la proteína que toman los culturistas, esta proteína de ponerte, de ponerte musculitos, eh, se saca de aquí, es, es mucha la que hay. Entonces, ¿qué efecto tiene esto cuando tú lo tiras sobre la materia seca? Que es generalmente el problema que tenemos en los huertos, que el, el residuo que viene, si no mezclas el de la cocina, el residuo que viene propiamente del huerto, cuando quitas las patateras están secas, cuando quitas las judías, cuando quitas los tomates, cuando quites los calabacines, todo esto está seco y le falta el nitrógeno, pues que puedes hacer la aportación de nitrógeno directamente. Este es el bancal que actualmente, si has visto el vídeo anterior, sabes de qué va este tema, si no, míralo, lo tienes aquí en la i o aquí, no sé ahora dónde estoy, dónde vivo ahora, lo tienes aquí. Y el, eh, en este bancal ahora estoy haciendo compost, ¿qué pasa ahora con, con este material que estoy tirando? Pues que todas las hierbas que voy quitando de, lo, de, de partes del camino o de los bancales, pues están, están secas, han perdido el nitrógeno, se ha evaporado, pero yo ahora lo que voy a hacer es aportar nitrógeno a partir de este suero de leche. Y esto, lo mejor de este vídeo, no es que la facilidad de hacer esto... A ver, claro, tienes que tener un quesero que te pueda suministrar el suero. Ya ves que aportarlo no tiene ninguna sofisticación, ¿vale? Es simplemente irlo tirando. Lo tengo que hacer de espaldas porque esto pesa la vida. Aquí hay más de 25 kilos. Lo sabría de agua, pero es que aquí además están los minerales, las proteínas y todo lo demás. Pero ya ves que es tan sencillo como hacer esto. Y no lo voy a gastar todo porque con esto que queda... Tienes que ver el próximo vídeo que hay una aplicación con el suero de leche que es mucho más increíble todavía. Bueno, tienes que verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.